Buenas tardes, bienvenidos a este webinar de Modelical sobre generación de documentación automática. Nos gustaría empezar este webinar haciendo una pregunta y es ¿cuánto tiempo os lleva la preparación de los planos para vuestros proyectos? ¿No? Y no es para que nos respondáis ahora por el chat sino es simplemente para que reflexionéis sobre ello. Eh, nos referimos pues a las tareas de crear vistas de impresión, a crear planos, a recortar esas vistas, a insertarlas en los planos, ¿no? en esas tareas de documentación pues que nos pueden llevar mucho tiempo, poco tiempo, normal, ¿no? pero si la respuesta es demasiado es que algo no se está haciendo bien y nosotros a lo largo de esta experiencia pues nos hemos encontrado proyectos que requerían generar mucha documentación y para apoyarnos en estas tareas usábamos las herramientas que había disponibles o aquellas que conocíamos y que desarrollábamos, pero llegado a un punto también nos planteamos esta pregunta, ¿no? Entonces desarrollamos una metodología que nos ayudase eh, a hacer estas tareas de, en este proceso. Bien, hoy vamos a hablaros de algunas de estas herramientas de creación de vistas y planos y algunos automatismos que hemos desarrollado. Yo soy Ignacio Suqué, arquitecto ingeniero industrial y especialista BIM desde de Modelical, desde Barcelona. Me acompaña Luis Guillén. Luis. Buenas, yo soy Luis, graduado en arquitectura y especialista BIM también de Modelical, pero en este caso de Madrid. Y yo lo que voy a hacer, voy a ser el encargado de realizar al final una demostración del flujo de trabajo que hemos realizado en, en Modelical para desarrollar estas tareas. Pero bueno, de momento os dejo con Nacho. Todo tuyo. Muy bien, gracias Luis. Pues venga, vamos a empezar esta presentación y vamos a empezar con la importancia de la documentación, ¿no? Y qué os voy a decir que no sepáis, es evidente que es importante porque es lo que el cliente va a ver, es el resultado final de todos nuestros esfuerzos. Cierto es que hoy en día los proyectos en BIM requieren de una serie de entregables que pueden ser pues, los modelos BIM en formato nativo, ya sea pues con mi plataforma BIM de Revit o ArchiCAD, nos pueden eh, pedir unos formatos en Navisworks, en IFC, pero... Hay un elemento que siempre ha estado y siempre estará, esperemos que en formato papel cada vez menos, pero sí en formato digital, que son los planos. ¿no? Y la gestión de, de esta documentación eh, tradicionalmente era un proceso muy manual, se imprimían unos planos, se hacían unas revisiones visuales, todo esto consumía mucho tiempo, pero hoy en día, en la era digital que disponemos de plataformas de gestión de documentación y que todo este proceso está tan sistematizado, no tiene sentido que sigamos haciendo la, la documentación de una manera manual, no estamos aprovechando todo ese potencial, ¿no? Entonces, veamos por ejemplo, supongamos un proyecto en colaborativo, en BIM, de la disciplina de arquitectura, por ejemplo, donde pues, se empieza con un diseño conceptual, se empieza a modelar y empezamos a coordinar diferentes disciplinas. He llegado a un punto, idealmente se han de congelar los modelos para eh, dar pie a la coordinación entre las diferentes disciplinas y a partir de ahí... Se se da pie a un proceso de documentación en el cual empezamos a crear vistas de impresión, a aplicar plantillas, a crear planos, a colocar las vistas en los planos, dimensionamos, etiquetamos y si todo se hace bien y no hay ningún imprevisto y no imprimimos último día, se hace un control de esa documentación que vamos a entregar. Bien, pues arriba de todo vemos una línea, vale, eh, llamémosle línea de estrés, que a medida que se acerca a las fases finales de entrega, vemos cómo va subiendo ese estrés o ese sobreesfuerzo ¿no? y creo que es una práctica común eh, tanto en nuestra disciplina como en otras disciplinas que a medida que nos vamos haciendo, acercando a las fases finales de entrega, esta línea tiende a subir. ¿Qué puede dar eso? Pues puede conllevar que no hagamos un control de la documentación que estamos entregando y, y es que en los planos hay mucha información, contienen mucha información y nos podemos equivocar en diferentes cosas como en la nomenclatura, en la numeración, en las revisiones, en cualquier otro parámetro personalizado que hayamos querido poner. ¿no? ¿Qué conlleva esto? Pues que si nos equivocamos en el nombre de un plano y entrego esta documentación, la vuelco sobre la plataforma de gestión documental, a mi cliente le va a llegar esa información, se la va a ordenar los planos por nomenclatura y no va a encontrar ese plano donde tenía que estar, o, o lo que es peor aún, por ejemplo, si de una versión a otra el nombre del plano ha cambiado y se le añade una H al final, cuando la volcamos esa información sobre la plataforma de gestión documental, ella no va a interpretar que se trata del mismo plano, que es una nueva versión del mismo plano, lo va a interpretar como un plano nuevo, y ahí estamos perdiendo todo el potencial de identificación de versiones que tienen estas plataformas. Así que yo puedo empezar con un proyecto a documentar manualmente y si me equivoco en un plano y me salto no pasa nada, si me equivoco en otro, pues tampoco, pero si hago un error que lo empiezo a arrastrar a lo largo de toda la documentación, esta se me descontrola y evidentemente en un proyecto BIM, donde hay muchos agentes intervinientes que están trabajando sobre un entorno común de datos, si la documentación ya de partida, que es del equipo de diseño, llega de una manera desorganizada al entorno común de datos, pues les va a llevar de manera desordenada al resto de agentes intervinientes, dificultándoles su trabajo. Bien, todo esto es, bueno, la documentación manual, que puede funcionar perfectamente, pero lo que se pretende con la documentación hecha de manera automatizada, es facilitar el trabajo de generación de documentación y asegurar que se hace de una manera controlada. ¿no? En este caso, la creación de vistas y planos no sucede a lo largo del tiempo, sino en un momento concreto. ¿no? Vemos que esto da más pie a más tiempo pues, para modelar, para coordinar o para etiquetar, pero también para realizar el control. ¿no? En este caso, a partir de un modelo de documentación, en un momento concreto de tiempo, eh, se genera toda la documentación. Evidentemente, como no existe el botón proyecto en BIM, no existe el botón documentación. Todo esto viene de un trabajo previo de preparación de todas la, toda la documentación que queremos generar, donde en hojas de cálculo se preparan los planos, las vistas y toda la información que queremos que lleven. Pero de esta manera, si generamos la documentación de una manera ordenada y organizada, cuando la volcamos sobre las plataformas de gestión documental, llegan de manera organizada y en el entorno del proyecto BIM, pues esta comunicación de la documentación su, flu, eh, sucede de una manera fluida, que de tal manera que está organizada y les llega de esta manera ordenada al resto de agentes intervinientes. Y un pequeño inciso antes de acabar con esta presentación, eh, sería que cada plataforma de gestión documental puede ser diferente, pueden requerir un formato concreto de nomenclatura como guiones de separación, espacios... Entonces, hay veces que la salida de los planos de la plataforma BIM, pues, pongamos Revit, ¿no? No va a tener el mismo nombre que van a tener en la plataforma de gestión documental. Hay que renombrarlos y renombrarlos. Y para eso hay unos softwares de renombrado automático, tipo pues, el Lupas Renamer o el Renamer, ¿no? Que nos permiten eh, renombrar automáticamente todos los planos. Para la redundancia. Eh, este proceso es crítico, entonces debo incidir en que si hemos generado toda la documentación de una manera organizada y controlada, no nos vayamos a equivocar en este proceso de nomenclatura automática de planos para que lleguen de una manera bien organizada a las plataformas de gestión documental. Muy bien, eh, con esto acabamos la introducción y vamos a pasar a mostraros algunas herramientas de generación de documentación. Para eso... Eh, nos vamos a apoyar en un modelo BIM. El modelo BIM se trata del edificio del New Museum en Nueva York, de los arquitectos SANA. Y si me voy sobre Revit, aquí lo tengo. Bien. Se trata de una torre de planta baja más 9 con un sótano. Yo me he creado aquí unos scope boxes para eh, separar la planta en cuatro zonas. Zona A, B, C y D. Y tenemos unas plantillas de vista para crear planos de arquitectura, área y estructura. Bien, pues el primero que queremos mostrar es una herramienta de generación de vistas. El View Creator de la empresa Optimizer Tools nos permite duplicar vistas a partir de vistas de trabajo existentes. Si vamos sobre Add-ins lo tenemos aquí y aquí me aparecen las vistas que yo tengo en el modelo. Pueden ser vistas de alzados, secciones o de planta. Esto me permite duplicar, duplicar con detalle y dependiente y nombrarlas a través de un prefijo, digamos ARC y un sufijo, escala 1-100. ¿Vale? Voy a seleccionar las vistas en planta que yo quiero duplicar, una para cada nivel, y les vamos a aplicar la plantilla de arquitectura. ¿Ok? Y automáticamente me ha creado las vistas en planta. Bueno. Ahora, si yo quisiera crear vistas dependientes, puedo venir al View Creator, decirle As Dependent, pongo el prefijo Dependent y me quiero crear cuatro, por ejemplo. Bien, las voy a crear del nivel 1. Aquí les aplico la plantilla arquitectura y me crea cuatro vistas dependientes. Estas vistas ahora, si quisiera partirlas por Scope Boxes, pues aquí directamente podría ir, marcando el scope box a la cual pertenece cada una de estas vistas dependientes. Bien, esto es el View Creator para la generación de vistas. Eh, nosotros en Modelical tenemos un package de Dynamo que os podéis descargar gratuitamente desde Dynamo y que contiene una serie de nodos que permiten la generación de vistas. Los nodos del Modelical Dynamo Package. Eh, dispuestos de esta manera, permiten eh, hacer eh, creación de vistas automáticamente. Eh, la disposición de estos nodos también la podéis encontrar sobre nuestra página web. Y, eh, pues bueno, tal cual, aquí yo tengo un Dynamo abierto y le doy a Run, y ahora, automáticamente, Dynamo me va a crear una, tres vistas para cada nivel, cada una con la plantilla de arquitectura, área y estructura, y para cada una de estas vistas me va a crear cuatro vistas dependientes según cada una de las Scope Boxes. ¿vale? Aquí las tengo y me ha creado, pues, por ejemplo, para la L1, el Architectural Plan, me ha creado la zona A, B, C y D. Lo mismo pues para el Área Plan, por ejemplo. pues Para el Área Plan me ha creado cada una con sus cuatro scope boxes y para planos de estructura. Muy bien. El siguiente que os queremos mostrar, esto en cuanto a creación de vistas, el siguiente que os queremos mostrar es para creación de planos. El, el, el adding in SheetGen de la empresa DI Roots, es un add muy potente para eh, generación de planos y colocación de vistas en estos planos. Es muy interesante, la verdad que felicitamos porque han hecho un add muy completo. Um, si me voy a mi modelo de Revit, pues por ejemplo, yo tengo aquí un plano sample, le voy a llamar. No es un plano plantilla donde yo tengo un title block y me he colocado una vista en planta en esta posición. Vale, pues aquí... Eh, la pestaña DI Roots, voy sobre el Sheet Gen y me dice ¿cuántos nuevos planos quieres crear? Bueno, pues aquí puedo crear tantos planos como quiera. Yo en este caso le voy a crear le voy a crear cuatro y me pide qué plantilla de, eh, de Sheet, de plano, quiero usar. Es esta que os he mostrado aquí. Vamos a minimizar. Vale. Es esta que os he mostrado aquí, este plano lo voy a usar de plantilla para la creación de mis planos. Entonces, si yo le digo que quiero crear cuatro planos nuevos usando la plantilla T01 de plano, Create me los crea, me los nombra automáticamente, aquí les voy a poner el nombre, por ejemplo, de Arc Level 1 y la zona A, ¿vale? y voy a irlos renombrando. Aquí eh, evidentemente yo ahora solo estoy creando cuatro planos así que lo voy a hacer de manera manual pero vemos que aquí tiene una pestaña para hacer import-export a Excel. Quiere decir que yo puedo generar mi tabla, me la puedo exportar a Excel y a partir de ahí me trabajo todos los planos que quiero crear con el sheet number y el sheet name, los, tra los trabajo en Excel y la puedo volver a importar. Eh, me permite añadir otros parámetros. Por ejemplo, yo me he creado aquí un parámetro que se llama View Group que me va a ayudar a ordenar los planos. Pues lo puedo añadir aquí y estos planos pertenecen al View Group Print. Lo mismo digo, lo voy a hacer de manera manual, pero esta tabla la podríamos exportar a Excel y la podríamos volver a importar aquí para trabajarla. Muy bien. Le doy a Next. Y lo siguiente es la colocación de vistas. Me aparece el View List, donde aquí hay una pestaña que es el View Manager, donde me aparecen todas las vistas del modelo. Aquí, sobre estas vistas, pues puedo decidir, en situ, sobre esta tabla, qué View Template quiero aplicarles, si tienen Annotation Crop o no, qué Scope Box van referidas y cualquier otro parámetro de vista que yo haya creado o que quiera añadir aquí. Bueno. En este caso no voy a tocar ninguna vista porque lo que quiero hacer es colocar las vistas sobre estos planos. Sobre el plano de Arc Level 1 Zone A, pues evidentemente voy a añadir la vista de arquitectura de la planta 1, la zona A. Y así voy colocando vistas sobre los planos que se me crearán, se me colocarán tal y como yo he estipulado en el plano plantilla que hemos seleccionado. Lo mismo vuelvo a decir, yo ahora estoy creando cuatro planos para esta demostración. Eh, tiene un exportador a Excel, donde puedo exportar esta tabla, me la puedo trabajar en Excel y la puedo volver a importar. Acabaré insertando este último plano, esta última vista en el plano. Vale, con esto... Nos insertamos las vistas en los planos y el siguiente paso es trabajar un poco los parámetros de los planos. Vemos aquí, pues tenemos un enlace directo a las revisiones de proyecto, ¿no? Puedo seleccionar las revisiones a las que están sujetas cada uno de estos planos y eh, podría añadirme cualquier otro parámetro de plano. Muy bien. Con esto, una vez ya he configurado los planos que quiero crear, las vistas que quiero insertar en los planos y los parámetros, le doy a execute y automáticamente me genera estos cuatro planos con la vista de arquitectura del Level 1 que yo le he dicho y cada uno con su eh, diferente zona de scope box. Muy bien. Seguimos. Y eh, para finalizar, eh, bueno, de herramientas, la que es más potente que creemos nosotros es Dynamo, ¿no? Evidentemente, que, ¿qué os voy a decir del alcance casi infinito que tiene Dynamo con la programación? Para la generación de documentación nos, crearía, nos permitiría hacer todo lo que hemos visto de los plugins anteriores, ¿no? Pero totalmente, pues, customizable y adaptable a nuestro método de trabajo. Pero en este caso no es que haya una sola manera de trabajar esta herramienta, sino pues que dependerá del método que, que hagamos nosotros para generar la documentación, dependerá del conocimiento que se tenga de esta herramienta de, de múltiples variables. ¿no? Y para nosotros al final, pues más que una herramienta se ha venido a convertir en una metodología que está basada en una serie de rutinas de Dynamo con unos nodos de Python y que la gestionamos a través de unas hojas de cálculo. Yo ahora voy a mostraros un poco cómo está estructurada esta metodología y luego Luis os hará una demostración de cómo funciona. Muy bien. Vale, Nosotros partimos de un modelo de documentación o un modelo de trabajo donde tenemos todos los elementos que queremos usar para la documentación. Esto es pues desde vistas de trabajo o planos de trabajo tipo, como el que hemos visto ahora, mis tablas, mis leyendas, niveles, scope boxes, es decir, todos aquellos elementos que van a conformar la documentación. ¿no? A través de una primera rutina lo que hacemos es recoger toda esa información del modelo y la eh, guardamos en una hoja de cálculo. A partir de aquí lo que hacemos es empezamos a preparar la documentación que queremos generar. Y para ello disponemos de unas plantillas de hojas de cálculo donde vamos a poner las vistas que queremos crear, con qué scope box, con qué escala o los planos que queremos crear, con qué parámetros. ¿no? Nos preparamos toda la, generación, eh, toda la documentación que queremos generar en estas hojas de cálculo. Y a partir de aquí empezamos a automatizar. Bien, cogemos la hoja de cálculo de vistas y a través de un automatismo, clic, y nos generamos pues todas las vistas, cada una para un nivel, pues por ejemplo, con tres, tres diferentes plantillas, equivalente a planos de áreas, de arquitectura, de estructura, cada una con sus cuatro vistas dependientes, eh, pues así hasta 132 vistas, que es un poco lo que hemos visto que hacía el, los nodos del, del el Dynamo Package de Modelical, eh, pero esto, pues de una manera mucho más customizable, con los parámetros de vistas que nosotros queramos generar. Siguiente, vamos a crear los planos, vamos a leer el Excel, perdón, la hoja de cálculo de planos, a través de un clic, pues nos creamos todos aquellos planos, pero con la revisión, con el title block que hemos indicado, con los viewports que van a tener las vistas y cualquier otro parámetro, parámetro de, de plano que hayamos querido poner en esos planos. Bien, y ahora hemos, hasta ahora hemos creado los planos pero están vacíos y ahora lo que tocaría es colocar las vistas sobre los planos y para ello lo vamos a hacer a base de unos planos plantilla, como hemos visto en el SheetGen que usaba un plano plantilla para colocar las vistas. ¿no? Aquí tengo dos tipos de planos, un plano donde he colocado una vista de arquitectura y una tabla aquí y otro plano de estructura donde he colocado pues, la vista de estructura y eh, la tabla ya en el cajetín. Pues para estos eh, los planos tipo 1 yo quiero colocar las vistas de arquitectura, por ejemplo, y los schedules de eh, muros. Y para los planos tipo 2 yo quiero colocar vistas de estructura y eh, schedules de columnas. Bien, pues una vez ya he dicho qué vistas van en qué plano tipo y qué otras vistas van en el plano tipo 2, a través de un automatismo clic y nos creamos todos esos planos, nos, nos colocamos todas esas vistas en el plano tipo, según le hayamos indicado pues esa vista va al plano tipo 1 o en el plano tipo 2. Con esto ya nos hemos creado las vistas, hemos creado los planos y hemos colocado las vistas sobre los planos, pero se puede dar el caso en que en mitad de proyecto cambie la disposición del plano ¿no? Este plano tipo ya no es así, sino que ahora la vista arquitectura va a centrar en el centro, hemos puesto el, eh, la tabla en el cajetín y se añade una leyenda. Bueno, pues a través de otro automatismo nosotros tenemos la vista que queremos colocar, el Schedule y una leyenda, un clic y nos recolocaría todas esas vistas sobre el plano con su nueva disposición. Muy bien. Con esto, eh, creo que ya he acabado de explicaros un poco la estructura, el funcionamiento de esta metodología. Y ahora, Luis, si quieres compartir tu pantalla, ¿nos puedes hacer una demostración? Sí. Os comparto la pantalla. Primeramente, Luis, nos interesaría saber cómo se ha llegado a desarrollar este método, ¿no? Al final, que está tan definido? Vale. Te cuento. Básicamente... Eh, no, no hemos eh, para desarrollar este método no, no fuimos a buscarlo directamente. Lo que pasó es que nos encargaron un proyecto, vale nos encargaron un proyecto grande de, que tenía 560.000 metros cuadrados, en el que teníamos poquito tiempo para modelar y aparte generar toda la documentación. Entonces, yo en este proyecto fui el que estuvo encargado de la parte de documentación, de generar esa documentación, y, y seguimos pues, la metodología que llevábamos siguiendo todo este tiempo, que viene siendo coger el Excel, este, escribirlo... Crearte una rutina que te haga los planos, otra que te duplique las vistas, otra que te aplique las escopos, y así, según vayamos necesitando en el proyecto. Entonces, al final, después de casi 15 o 20 días trabajando todas esas rutinas para que funcionasen perfectas, readaptándolas a las nuevas necesidades que teníamos y todo ello, acabamos haciendo que todo funcionase con casi 15 rutinas de Dynamo. ¿vale? Con esas 15 rutinas de Dynamo que habíamos desarrollado durante 20 días, casi podíamos sacar los 440 planos con sus vistas incluidas, con sus tablas, con sus schedules y tenerlas más o menos controladas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que una vez que ya teníamos esto, nos dimos cuenta de que joder, al final habíamos destinado más tiempo a diseñar los dynamos, a crear los dynamos que a lo que es la generar la documentación. Uno a, un mes después, nos, el mismo cliente que nos había enviado este proyecto nos mandó otro que tenía como las mismas peculiaridades. ¿vale? Era, era un proyecto que estaba justo al lado, los parámetros eran los mismos las revisiones eran las mismas, todo funcionaba prácticamente igual. Entonces, pudimos reutilizar todo el trabajo que habíamos hecho. Lo cual, claro, hizo que esos 20 días que habíamos hecho anteriormente para generar todo ese trabajo, se quedó en cuestión de horas, adaptando ciertas cosillas, y pudimos generarlo toda la documentación, en este caso eran 340 planos, con sus vistas, sus tablas, todo, y lo generamos en cuestión de horas. Entonces, dándole vueltas a esto... Lo que hice fue ir preguntando a mis compañeros de Modelical cómo hacían ellos eh, estas tareas y tal. Y, y recogiendo un poco sus ideas, lo que intentamos fue condensar, paquetizar todas esas herramientas que habíamos desarrollado para crear toda la documentación, generar o sea crearlas ya no de cara a nuestro proyecto, sino de cara a un proyecto genérico que luego pudiésemos aprovechar y utilizando la forma de trabajar y la metodología que ya teníamos aplicada en Modelical poder generar todo esto. Entonces, en Modelical normalmente lo que te utilizamos es la suite de Google, ¿vale? Entonces nosotros trabajamos con Google Sheet. Entonces nosotros lo primero que, que utilizamos es para colocar todos los planos, colocar todas las vistas, eh, decir cómo se van a llamar, pues suele ser una tabla de Google, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fue una especie de plantilla desde la que arrancar todas estas definiciones para que se pudiesen leer más sencillo y pudiese, eh, pudiese, pudiese correrse la definición de forma rápida y Ágil. Entonces, estas tablas de ese, este Google Sheet está dividido por una parte en una pestaña de Sheets, que es en la que crearemos los planos y diremos a las vistas qué vistas tienen que ir en cada plano, una pestaña de Vistas y una pestaña de Model Data, de datos de modelo. Entonces, lo que hacemos es coger directamente, por ejemplo, para arrancar, para empezar a, a funcionar todo esto, eh, voy a utilizar un ejemplo. O sea, voy a utilizar, de ejemplo, el mismo modelo que ha utilizado Nacho anteriormente, ¿vale? Para que no nos desubiquemos y, incluye, y vamos a intentar customizar los mismos parámetros que ha customizado él y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, lo primero que haremos, ¿vale? Será venirnos a nuestra hoja de Google, venirnos a nuestra pestaña de Model Data y coger y exportarnos un CSV. ¿Por qué, es? ¿Por qué hacemos esto del CSV? Nosotros no trabajamos con Excel, ¿vale? Entonces, la forma de conectar Google Sheet... A Dynamo era o pasando por una red interna que las conecte, que no sé si alguno de vosotros lo hayáis preparado, que luego nos podéis contar por vuestras experiencias, pero a nosotros al final lo que pasa es que nos, se nos complica la cosa. Al final es complejo montar la, la unión online, es complejo que responda bien y al final eh, con este archivo de intercambio de CSV eh, hemos visto que al final lo podemos hacer todo más sencillo y más rápido. ¿vale? Entonces nos descargamos el CSV, nos venimos a nuestro modelo. Y abrimos la primera de las definiciones, ¿vale? Que será la de RUID. En esta definición lo que nos va a pedir es que seleccionemos el CSV que nos hemos descargado, ¿vale? El de Model Data y simplemente, sin hacer nada más, corremos la definición. Esta definición lo que va a hacer es analizar todos los elementos que le hemos pedido en nuestro, en nuestro tabla y nos las va a sobreescribir sobre el propio CSV. Entonces, una vez que ya hemos corrido la definición, nos venimos aquí y File, Import y nos traemos el CSV que habíamos hemos descargado. Este CSV lo que hacemos es que reemplace los datos y lo que conseguiremos es que nos lea y nos meta dentro de nuestro Google Sheet todos los, todos los datos del modelo, incluyendo leyendas, tablas, vistas, niveles, scope box, todo lo que realmente luego necesitemos a la hora de la creación de las vistas o de los planos. Entonces, una vez que ya tenemos la información a partir de la cual vamos a crear el resto de cosas, lo que hacemos es, nos venimos a nuestra pestaña de Views y empezamos a generar las vistas que van a ir colocadas dentro de los planos. ¿vale? Para generar estas vistas, eh, aprovechándonos de todas las propiedades que tiene Google Sheet, lo que hacemos es crear correspondencias entre unas pestañas y otras para poder leer la información de forma ágil y evitarnos problemas de escribir una S de más, escribir una S de menos. Entonces, en estas tablas, si hacemos doble clic sobre las pestañas, tenemos acceso a los datos de la otra pestaña, de la de Model Data. Toda la, toda la, la tabla está preparada para que detecte los problemas que son críticos para, para Revit, por ejemplo, duplicar el nombre de una vista... Eh, duplicar el, el número de un plano, que existan este tipo de errores, ¿vale? Entonces, si nosotros cogemos en el momento en el que seleccionemos un nivel, ¿vale? Tendremos que ponerle a la vista un nombre. En esta vista, en el momento en el que le digamos el nombre que tiene, automáticamente nos va a exigir que le digamos el tipo de vista que es. Aquí podemos seleccionar que sea un ceiling plan, un área plan, un floor plan, incluso secciones, eh, elevations y 3D, ¿vale? En este caso pues vamos a poner un floor plan... Si hubiésemos puesto un Área Plan, automáticamente nos estaría solicitando el Área scheme al que co corresponde ese Área ese Plan. ¿vale? Entonces, eh, una vez tenemos esto, tenemos otro tipo de parámetros que no son obligatorios rellenar dentro de, dentro de nuestra pestaña de vistas, pero bueno es aconsejable, como puede ser la Scope Box que va, va a hacer caso a esta vista, las Templates que van a hacerle caso, podemos seleccionar la Scala, que puede ser o incluso tanto personalizada como de las que vienen ya predefinidas en Revit y podemos añadir parámetros que hayamos creado nosotros. ¿vale? En nuestro caso, para el ejemplo que estamos viendo, hemos visto que Nacho eh, hacía referencia a un parámetro que se llama view group ¿vale? pues Nosotros vamos a colocarlo aquí para poder personalizar nuestras vistas, las que vayamos a crear, y que se nos ordenen dentro del navegador. Estos dos de momento no nos interesan, así que los podemos olvidar. vale. Y luego, otra de las opciones que nos permite hacer esta, esta pestaña de vistas es no solo generar una vista, sino generar también sus vistas dependientes. ¿vale? Entonces, a partir de esta vista, la vista 01, nosotros podemos coger y podemos decir, pues en las scope box de la dependiente 1 va a ser la zona A, esta va a ser la zona B, esta va a ser la zona C y esta va a ser la zona D. Y luego, valiéndonos, por ejemplo, de todas las propiedades que tenemos de, de Google Sheet, podemos coger, podemos coger y decirle que directamente el nombre de las dependientes va a ser el nombre de la vista general más la dependiente. Con esto lo que podemos hacer es generar todo de forma ágil y rápida. En el caso de, de que no quisiésemos crear una vista sino que lo que quisiésemos fuese duplicarlo. Simplemente dentro de nivel lo que tendríamos que hacer es darle a, a dup Y aquí automáticamente nos va a preguntar sobre la vista del modelo ya existente que queremos duplicar. ¿vale? Entonces, para, con esto iríamos rellenando todas las vistas que necesitamos en el modelo y nos pondríamos con ello. Para no aburriros y no teneros aquí mucho tiempo esperando, y entiendo que querráis volver a vuestras casas y a vuestros quehaceres, pues nosotros ya tenemos una, una plantilla, ¿vale? Tenemos ya unos, unas plantas, unas vistas predefinidas y configuradas para que veamos un poco todo, para que veamos unas vistas de área, unas vistas de arquitectura, unas vistas de estructura, incluso vamos a duplicar... Unos alzados y unas vistas 3D, ¿vale? Además, incluso todas estas vistas de arquitectura, estructura y tal van a tener sus vistas dependientes eh, correspondientes, ¿vale? Entonces, igual que hemos hecho antes, ¿vale? Para seguir la metodología para no liar las cosas, lo que hacemos es: nos venimos aquí, nos aseguramos de que estamos en la pestaña de views, file, eh, perdona, eh, do load, y sacamos el CSV. Cogemos, nos volvemos a nuestro modelo, ¿vale? Nos traemos Dynamo y en vez de coger la pestaña de Read, eh, o sea, perdona, el, el archivo de Read, lo que hacemos es coger el de Vistas. En este archivo de Vistas, en este Dynamo, se nos van a solicitar varias informaciones. ¿vale? La primera, el archivo CSV que queremos que leer, igual que nos hacía con el, de, con el de Model Data. Seleccionamos el CSV de Views. Seleccionamos el rango en el que queremos que actúe, es decir, como podemos ver aquí tenemos del 2 al 39. ¿vale? Nosotros vamos a querer que esta vista actúe del 2 al 39. En el caso de que no quisiésemos crear todas las vistas o, o directamente quisiésemos crear solo unas vistas determinadas, podríamos hacerlo sin ningún problema, simplemente marcando el rango que va a leer del Excel. Entonces, seleccionamos esto y luego, como hemos dicho antes, vamos a generar un parámetro personalizado nuestro que se llama ViewGroup, ¿vale? en el que nosotros para configurarlo para que nos lo lea Dynamo, lo único que vamos a hacer es coger y venir y ponerlo aquí. vale Tenemos que asegurarnos de que el nombre que figura aquí es exactamente el mismo nombre que figura en la tabla de Google Sheet y en, el, y en Revit. ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos todo esto configurado, simplemente cogemos, nos venimos y corremos la definición. Luis, si me permites una pregunta... Eh, en este ejemplo, pues porque tenemos cuatro scope boxes, ¿no? Es un eh, proyecto pequeñito, pero ¿qué pasa si, si yo tengo más scope boxes, no? Y solo tengo cuatro columnas en el Excel? Pues de hecho, luego lo vamos a ver cuando creemos y coloquemos las schedules dentro de los planos, pero eh, toda esta metodología está pensada para adaptarse al proyecto, no está fija, es decir, si queremos crear más dependientes, simplemente teníamos que irnos a la tabla de dependientes, a la columna, duplicar una a la derecha cambiarle el encabezado y ya está. Y para Dynamo leería que hay una más, crearía una más y ya está. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, ahora hace poco en un aeropuerto en el que se utilizó esta metodología para la creación de planos y llegamos a hacer 19 vistas dependientes de una sola vista. ¿vale? Entonces, como te digo, se puede personalizar a lo que necesite el proyecto, pero siempre basándose en la metodología. Entonces, como vemos hemos ya terminado la definición, ¿vale? Y como podemos ver, antes teníamos las vistas estas WIP, ¿vale? que eran las de que tenemos de trabajo, y ya automáticamente nos ha creado y ordenado y configurado todas las vistas que le hemos dicho. Nos ha creado, por ejemplo, las Elevations a partir del duplicado de otras. Nos ha creado las Area Plan, con sus correspondientes vistas dependientes, con sus correspondientes Scope Box asociadas a cada una de las vistas dependientes, y todo ello. vale Entonces, ya hemos cumplido como la segunda parte. O sea, ya... Hemos sabido leer el, los datos del modelo, hemos creado las vistas y entonces ahora simplemente lo que vamos a hacer es el siguiente paso. Abandonamos la pestaña de vistas y nos metemos en la pestaña de planos. Básicamente el Google Sheet sigue la misma, la misma metodología, sigue la misma forma de trabajar. Las, los datos de las hojas están entrelazados y tienen formatos condicionales que hacen que no nos equivoquemos. Es decir, nosotros número le podemos poner el que queramos, por ejemplo 001. Nombre, por ejemplo, Sheet. Si nosotros quisiésemos crear otro nuevo plano que tuviese el mismo número, automáticamente nos va a avisar de que no es posible, ¿vale? Entonces, una vez que creamos, un, le pongamos un nombre y le pongamos un número, automáticamente nos va a exigir que le digamos cuál es el title block, ¿vale? Seleccionamos el title block y de la misma forma que hacíamos antes, podemos seleccionar parámetros aunque no sean necesarios. Revisión, podemos ponerle que sea la revisión de aprobación del proyecto ejecutivo y podemos por ejemplo customizar parte de los parámetros, es decir, igual que hemos utilizado el View Group para organizar el navegador, para los planos tenemos tres parámetros, ¿vale? que voy a copiar aquí, que se llaman si Group 1, si Group 2 y si Group 3, y de la misma forma que hemos hecho con las vistas, pues vamos a querer personalizarlos. Además, también incluso podemos meternos con el Viewport Types. El Viewport Type realmente no es una propiedad del plano, es una propiedad de las vistas que están dentro de los planos pero por experiencia y, y para simplificarlo, al final, la mayor, generalmente, todas las vistas que están contenidas en un mismo plano suelen tener el mismo tipo de viewport, ¿vale? Entonces, para ello, lo que hemos hecho ha sido darle esta propiedad no a las vistas, para no descontrolar esa parte, sino a los planos. Entonces, actual, eh, cual, todas las vistas que vayan a meterse dentro de este plano, vistas, leyendas o tablas, se van a meter con ese tipo de viewport, ¿vale? Además, eh, como digo, nosotros al final hemos arrancado desde, desde la experiencia, desde lo que necesitábamos, ¿vale? Entonces sabemos que cuando tenemos proyectos muy grandes, en los que por ejemplo tenemos una mosca dentro del title block o tenemos que configurar ciertos parámetros de visibilidad, normalmente esto se hace desde parámetros del propio title block, ¿vale? Entonces para nosotros es imprescindible no solo poder eh, modificar o crear, o sea, modificar o parametrizar eh, los parámetros del propio plano, sino también los del title block que va asociado de, al plano, es decir, de la propia instancia. Entonces, de la misma forma que, ve, que hacíamos con las vistas, es tan sencillo como venirnos aquí, cogernos y cambiarle el nombre En nuestro caso, vamos a poner un parámetro que nos explique cómo se van creando los planos, que se va a llamar sequence, ¿vale? Y de la misma forma, el 2 y el 3 no nos interesa, así que tampoco lo vamos a poner. Entonces, ahora mismo ya tendríamos configurado el plano. Sabemos cómo va a ser el plano y, vamos a, y sabemos ciertas propiedades de cómo van a ser las vistas que van dentro de ese plano. Pero, ahora viene interesante realmente, ahora lo que vamos a hacer es coger y decir qué vistas de las que hemos creado van a ir dentro de los planos. Si nosotros hacemos doble clic en este desplegable, tenemos todas las vistas que están contenidas dentro del modelo vistas, ¿vale? Aún así, si quisiésemos incluir una vista que estuviese ya en el modelo pre bastaría con escribir su nombre y se cogería y automáticamente se metería igual. Entonces nosotros podemos poner todas las estas que creamos y de la misma forma, por ejemplo, cogemos y metemos el basement. Y aquí cogemos y metemos la misma. Automáticamente de la misma forma nos va a avisar de que no se puede estar metiendo do, la misma vista en dos planos distintos, ¿vale? Como digo, siempre se basa en comprobaciones que dependen de Revit, que son críticas para él. ¿vale? Entonces, cogemos y ya tenemos para preparar nuestras vistas en el plano. Ponemos en el caso lo que me decía Nacho antes, por ejemplo, que queremos añadir otra vista más. Ya aquí tengo cuatro huecos por vista, pero queremos petarlo y queremos poner cinco. ¿vale? Pues directamente cogemos, insertamos una a la derecha, copiamos el encabezado y pegamos el encabezado. Ya está. En la parte del Google Sheet con esto valdría. Y de hecho, incluso, ya que estamos, vamos a coger y vamos a duplicar otro. Vamos a querer poner dos schedules, ¿vale? En algunos planos. Perfecto. Pues entonces, cogemos y podemos rellenarlo. Y igual que nos pasaba con las con las vistas, si hacemos doble clic, podemos acceder a todas las del modelo. Luego, por último, la parte de placement, esa columna que vemos aquí, es eh, funciona de la misma forma... Que hablaba de cuando ha hablado Nacho sobre las plantillas. Nosotros dentro del modelo, ¿vale? Os lo vuelvo a enseñar. Dentro del modelo tenemos una serie de planos que nos sirven de plantillas, que nos sirven para explicar cómo queremos que se coloquen las cosas. En este caso, pues tenemos una plantilla con cinco vistas, con una 3D y cuatro alzados, y queremos que se coloque de esta forma, ¿vale? En, y es en, en una 1, ¿vale? Y en, luego tenemos esta, que es en una 3, y queremos que se coloque de esta forma. Como no, que, no, vamos, no tenemos ninguna, ninguna vista, perdón, a ningún plano, en el que tenemos, tengamos leyendas y schedules. Podríamos tenerlo sin problema, pero en este caso no las tenemos. Entonces, nosotros podemos coger, decir, oye, yo quiero que todas mis vistas vayan colocadas aquí, en el centro. Luego quiero que mi primera Schedule, si en el caso de que tenga solo una, vaya aquí. Que la segunda vaya aquí. Y si tengo una leyenda, pues me la pones aquí también. ¿vale? Pues esto, luego nosotros lo que vamos a hacer es, dentro... Cogemos el número, ¿vale?, que es T-01, nos venimos a nuestro, a nuestro Google Sheet y le decimos que este plano, las vistas que vayamos a poner en este plano, tienen que seguir la estética, la forma, la composición del de T-01, ¿vale?, esto no, no nos restringe en el caso, por ejemplo, de que tengamos más vistas de las que hay 01 nos colocará las que pueda, las que él entienda que tienen sentido y el resto nos las colocará en el punto 00, en, en el borde inferior del, del plano y ya está, ¿sabes? Pero nos sirve como base para determinar la colocación de todas nuestras vistas. Esto es muy útil porque al final cuando trabajamos en proyectos grandes, resulta que la gran mayoría de las vistas tienen la misma composición tanto de leyendas como de schedules como de las propias pistas aunque sean distintos, aunque sean distintos eh, scope, aunque tenga distintas scope box, vale, realmente el, el, el, la colocación va a funcionar perfectamente, porque lo que va a coger es el valor central de la posición del viewport, vale. Entonces, aunque las formas sean distintas, incluso por ejemplo en el caso de planos comerciales que tengan una, una crop distinta que no sea rectangular, tampoco habría ningún problema. Cogería el centro del viewport y lo colocaría en el centro. Vale, entonces, igual que hemos hecho antes, para no aburriros y para no ponernos aquí a, a generar fórmulas de Google Sheet, directamente lo que vamos a hacer es, vamos a copiarnos uno que nosotros ya tenemos aquí. ¿Vale? Comprobamos que ninguna de nuestros planos, ni en la zona de nombres, ni en la zona de vistas, nos sale rojo. Es decir, en principio, el Google Sheet nos da el visto bueno. Nos dice que aunque, que aunque eh, lo que hemos creado, lo que, hemos, le, lo que le hemos dicho que queremos crear, no va a causar interferencias y no lo vamos a poder crear perfectamente en Revit. Entonces, para que os hagáis una idea, hemos creado unas vistas de arquitectura, que luego vamos a ver, que tienen dos schedules. Y van a seguir la template del T01. Unas de área plan que llevan una leyenda y unas de estructura que no llevan nada. Y luego, aparte, todas estas en A3, siguiendo el T01, y luego una que siga en el T02 que hemos generado a partir de esos alzados y esas vistas 3D que hemos duplicado, pues también la vamos a colocar, esos cinco. ¿Vale? Entonces, ya hemos acabado, ya hemos acabado de, de documentar, ya hemos acabado de, de definir qué es lo que queremos crear. Entonces, siguiendo la misma metodología, nos venimos aquí. File, download, csv. Nos generamos el CSV, nos venimos a nuestro modelo de Revit, abrimos Dynamo y nos cogemos, y nos cogemos, en primer caso, vamos a necesitar crear los planos, ¿vale? Pues nos cogemos el de Sheets. Venimos y lo mismo, misma metodología. Venimos, cogemos CSV. Seleccionamos el rango, en nuestro caso, del 2 al 134. Y de la misma forma que hemos hecho antes, nosotros tenemos, hemos quedado que teníamos tres parámetros que están asociados al, al, al propio plano. Que hemos dicho que era shift Group 1 shift Group 2 y shiftGroup3. De la misma forma que hemos hablado antes de que no habría problema en añadir nuevos parámetros en la tabla, pues aquí en las definiciones sería tan sencillo como... Cogernos este código, duplicarlo debajo, sustituir las variables y añadir otro ítem dentro de, de las listas de, de Dynamo. ¿Vale? Entonces, habíamos dicho que teníamos estos de si Group 1, 2 y 3 y luego por otra parte teníamos dentro del Title Block el parámetro Sequence. Pues venimos aquí y nos escribimos Sequence. ¿Vale? Una vez que tenemos ya todo definido, directamente cogemos, venimos, voy a ponerlo aquí para verlo. Aquí tenemos solamente lo que son los eh, los planos de placement, que son los que hemos utilizado para las plantillas, y le damos a correr a la definición. Vale Luis, si me permites, eh, veo que has ido creando parámetros, ¿no? Eh, o sea, de tal manera que este proceso mm, se podría aplicar a cualquier otro proyecto que tenga sus propios parámetros o que tenga sus propios eh, parámetros de proyecto o para, parámetros compartidos. Claro, esa es un poco la idea y la razón de que lo hayamos hecho de esta manera. Con esto lo que queríamos era crear algo que fuese que estuviese lo suficientemente paquetizado para utilizarlo como un producto, para utilizarlo de forma sencilla y repetitiva, pero lo, sufic que lo suficientemente poco paquetizado, lo suficientemente flexible, para poder no solo adaptarlo a, a distintos proyectos dentro de un mismo estudio, sino que todos los estudios pudiesen coger esta metodología y adaptarla a sus proyectos. Eh, necesidades específicas todo lo que utilizamos aquí dentro de las definiciones es Revit, eh, Dynamo y API vale. entonces con unas pequeñas nociones ya no digo incluso de programación sino de, de programación gráfica, de jugar con Dynamo podemos llegar a obtener resultados específicos para lo que nosotros necesitamos entonces lo que sigo con lo que íbamos ¿vale? Eh, ya ha terminado Dynamo, ¿vale? Nos ha, colocado, nos ha creado los planos y como vemos, aquí además de Placement, ahora tenemos Print, ¿vale? En este caso Print nos ha creado todos los planos con sus características. Aquí tenemos el C-Group1, C-Group2, C-Group3, todos rellenos, ¿vale? Como le habíamos dicho. Y no solo eso, sino que además el propio title block tiene rellenos el parámetro Sequence. Esto es un ejemplo para que viésemos que se podía rellenar también parámetros del propio title block entonces, ya tenemos las vistas, tenemos los planos, ahora vamos a coger las vistas y a colocarlas en los planos, ¿vale? Entonces, nos venimos otra vez aquí, vamos a abrir, para que quede chulo, uno de los planos que tenemos vacíos y vamos a venirnos con nuestro amigo Dynamo. Dynamo. Cogemos y una vez que ya hemos terminado con el Sheet, venimos y abrimos el de Placement. Con este placement seguimos misma metodología, seleccionamos el CSV, como podéis ver esto repetitivo es acordarte de los, de los pasitos que tiene y ya está. Seleccionamos en este caso el de Sheet porque la información que queremos está contenida dentro de esa, dentro de esa pestaña y de nuevo podemos controlar el, el rango de actuación de esta definición. ¿vale? En este caso también vamos a añadir otra cosa que es un parámetro de, de, de almacenamiento que llamamos nosotros que nos va a servir para la siguiente tarea que vamos a realizar. Con esta definición, en un principio, las tareas que teníamos eh, pensadas ya, ya se cumplen. ¿vale? Ya tenemos nuestras vistas, tenemos nuestros planos y vamos a colocar las vistas en los planos. Pero además, nuestra experiencia nos dice que una vez que ya tienes todo, todo colocadito y todo bien puesto, todo se te descoloca. Porque alguien decide que esto tiene que ir aquí, esto la tabla hay que bajarla porque es más grande de lo que tú pensabas, la leyenda hay que ponerla mejor en este lado porque se ha hecho más grande... Entonces, nosotros lo que tenemos, lo que hemos pensado es generar un parámetro, un parámetro que va en los planos y que se llama sheet type. Aquí simplemente habría que colocar el nombre. Este parámetro, como vemos aquí, está vacío en este caso, vale, porque en los planos que acabamos de generar no, no le hemos dicho cuál va a ser. Y este parámetro lo que va a hacer es almacenar en la columna de placement, de cara a que en un futuro, cuando nosotros querramos actualizar las posiciones de las distintas vistas dentro de los planos, sepa... Cuál es la template que tiene que mirar, en cuál se tiene que fijar, ¿vale? Entonces venimos aquí, ya le hemos dicho que queremos colocar los parámetros del de este en el, en el parámetro que se llama SheetType, ¿vale? Y venimos y corremos la definición. Vale, Luis, y tengo otra pregunta. Y ya no dentro de un mismo proyecto, ¿vale? Eh, pero supongamos pues que entre este proyecto hay diferentes colaboradores ¿no? y todos tienen que generar los planos de misma manera. ¿Esto es viable entre diferentes ¿no? empresas, entre diferentes despachos? Claro. Esto, una como he comentado antes, lo primero que hicimos antes de ponernos a unificar estas definiciones y a, y, y a crear estas, esta metodología de trabajo fue preguntar al resto de compañeros qué necesitaba. ¿vale? Y una de las cosas que era una queja constante y que nos pedía mucha gente... Era el hecho de que al final nosotros acabamos cogiendo en la mayoría de proyectos en los que participamos la, la tarea de crear la documentación. Pero hay en proyectos muy grandes en las que nosotros no podemos crear toda la documentación. Pero, creen, pero queremos que se cree esa documentación y que se cree con los preceptos que hemos determinado nosotros. Entonces, esta es otra de las razones por la que esta metodología está tan paquetizada y tan dividida. Porque si nosotros, por ejemplo, queremos que la empresa que se encarga de los planos eléctricos genere sus propios planos, lo único que tenemos que hacer es darle este Google Sheet con, una, con, un, con un plano de, de ejemplo, por ejemplo, unas vistas con los parámetros ya configurados para que vean cómo tienen que rellenarlo y las definiciones de la misma forma. Solo hay que explicarles. Te descargas el CSV, seleccionas, metes el rango y arrancando. Esto les va a permitir crear toda la documentación a ellos también de forma rápida. Y además nos va a permitir a nosotros asegurarnos de que lo han hecho bien, porque lo han hecho exactamente como lo vamos a hacer nosotros posteriormente. O sea, se trata al final de sacar un esqueje de esta metodología de trabajo y dársela al resto de colaboradores del proyecto. ¿Vale? Entonces, bueno, sigo. Eh, como veis, ya de repente pues nos ha aparecido todo relleno, maravilloso, qué gusto da este tipo de cosas, ¿vale? Y vamos a ver un poco lo que habíamos creado. En este caso, pues teníamos los cuatro alzados y la planta y la. Y la vista 3D que habíamos creado anteriormente. En el caso de los planos de arquitectura, pues como había comentado, tenemos una, una vista central y dos schedules. En los planos de área, como veis está todo bien colocadito, todo bien siguiendo los parámetros que habíamos determinado antes. En la vista de área, solamente la vista centradita, ¿veis? da igual la, la, la scope box que se utilice, que queda bien colocadita, la leyenda en su misma posición... Y los planos de estructura que solamente tenía la vista, pues igualmente la vista centradita Como veis, coge el punto central posición del viewport. Entonces, cojonudo, o sea, lo tenemos prácticamente todo, ¿vale? Ya tenemos nuestros planos, ya tenemos nuestras vistas, o sea, ya tenemos generada toda la documentación del proyecto. En cuestión de 20 minutos, y eso que os lo voy explicando y tal, hemos cogido y hemos, de, hemos creado 140 planos con sus 150 vistas... De forma rápida, sencilla y asegurándonos de que no nos equivocamos, de que no nos dejamos cosas por el camino. Entonces, una vez que tenemos esto, es cuando llega nuestro jefe o el, o el que va a revisar los planos o quien sea y nos dice, oye, mira, que, que sí, que está muy bonito y que está muy bien, pero que yo no quiero que esto sea así. Quiero que tengamos los cuatro alzados aquí y que tengamos la vista 3D aquí. Y, por ejemplo, quiero que las floor plan que habíamos determinado, pues mira... Yo quiero ponerla aquí abajo porque en mi estudio siempre lo ponemos aquí abajo y la leyenda la cogemos y la ponemos aquí. Pues simplemente, una vez que ya tenemos esto y ya sabemos que, que, que nos han hecho los cambios, volvemos a Dynamo. Volvemos a Dynamo y abrimos la definición de Update Position. En esta definición, lo único que vamos a tener que indicarle es el parámetro de almacenamiento de lo que habíamos indicado anteriormente. En este caso habíamos dicho que se llamaba sheet type. Entonces, directamente nos vamos a venir a una de las vistas, por ejemplo, que, que, no, había, que no habíamos descolocado. ¿vale? Esta sería una de las vistas que están ya mal colocadas, que tenemos que actualizar. Simplemente cogemos venimos, corremos la definición, y automáticamente nos va a leer las nuevas posiciones en función de la plantilla que siguen, y nos lo va a dejar todo bien colocadito y bien puesto. ¿Veis? Como hemos dicho, como hemos definido en nuestra plantilla, automáticamente nos cambia toda la, todas las posiciones de todos los planos. Incluso si hemos creado planos de forma manual, pero hemos rellenado el parámetro de sheet type, va a hacer lo mismo. Va a buscar esa correspondencia de la plantilla y ya está. Entonces, al final, en este tiempo que hemos empleado, hemos creado vistas, hemos creado planos, nos hemos asegurado que esté bien. Y no solo eso, sino que además nos las han cambiado todas y hemos reaccionado de forma rápida y de forma correcta. Y nos hemos asegurado de todo eso. Así que, bueno, esta es la, la demostración que queríamos haceros de este sistema, esta metodología de trabajo que estamos utilizando ahora en Modelical. Y nada, espero que os haya gustado y os dejo que siga Nacho con todos vosotros. Muchas gracias, Luis. Eh, estoy seguro de que, bueno, a nuestros oyentes les ha resultado muy interesante. Voy a tomar un momento el control de la pantalla. Bien. Muy bien, bueno, pues eh, para acabar esta presentación, pues quisiéramos enfatizar ¿no? en la importancia de la documentación y de lo importante es hacer de una manera eficiente y controlada, que nos permitirá ahorrar tiempo y nos permitirá entregar una documentación de manera organizada para que el resto de agentes intervinientes puedan eh, eh, trabajar con ella. Esperamos que las herramientas que os hemos mostrado os puedan servir de ayuda en vuestras tareas de documentación. Y bueno, eh, si tenéis alguna pregunta, ahora podéis escribirla por el chat. Si no podemos contestarlas todas, eh, aquí en pantalla estáis viendo nuestros emails y estaremos encantados de responder a vuestras preguntas o cualquier cosa que queráis decirnos. Eh, y si queréis, ahora sí, podemos pasar a responder preguntas. Disponemos pues de unos 10-15 minutos e intentaremos responder el máximo posible. Erika Sánchez dice que Luis ha sido muy motivador, así que <risa> muchas gracias. Es re replicar estos flujos bueno, de y, trabajo. Y a todos los demás que, que han dicho que gran trabajo y tal, espero que os haya servido y sobre todo eso, que al final es ponerse y, y no intentar inventar la rueda, sino coger lo que ya conocemos y adaptarlo a lo que queremos llegar a conocer y hacer rápido en, en los siguientes proyectos. Eh, me parece que hay algunos usuarios que están teniendo problemas con el audio. Eh, les recomendamos que usen la aplicación de Adobe, Codec, de Adobe Connect. No la sesión eh, eh, web, digamos, eh, de, del navegador, sino que es para una mejor uso, eh, mejor experiencia del usuario, la aplicación de Adobe eh, Connect eh, les permitirá oírlo de mejor manera. Nos preguntan si tenemos eh, automatizaciones para, perdón, había visto, el eh, tema de acotado y anotación en las diferentes vistas. Bueno, eh, a ver, evidentemente Revit ofrece un etiquetado automático que no siempre es óptimo puesto que coloca las etiquetas eh, a veces donde quiere, ¿no? Para tema de dimensionado eh, automático, sí que disponemos de unas cotas eh, que hemos eh, generado a partir de familias que permiten hacer un, un, un dimensionado pues, bastante eficiente y fluido. Pero lo que se refiere a etiquetar todo un plano de manera automática, bueno, esto... Eh, no puedes etiquetar todas las dimensiones de un plano porque entonces no verías el plano. Esto es un poco a, a, a criterio arquitectónico no y las cotas necesarias. Pero bueno, todo es todo es mirarlo y todo es ponerse. Así que nos, nos gusta que nos hagáis estas preguntas. Lo que sí me gustaría deciros como consejo de cara a, al tema de, de anotaciones es que tenemos un, un nodo dentro del Package de Modelical que lo que hace... Que es muy útil para este tipo de cosas, que lo que hace es el, las habitaciones dentro de sus recintos, las centra. Por lo cual, a la hora de generar las anotaciones de forma de forma masiva, tenemos esa precaución de que bueno, al menos la anotación, la, la, el tag va a caer justo en el centro de la habitación. Lo cual muchas veces nos sirve de estar colocando líderes o de estar colocando eh, los tags. Eh, Luis, me parece que esta pregunta es para ti, de Erika Sánchez. Cuando hablabas de la API de, de la API de Revit, ¿con qué lenguaje interactúas con ella? Python. Sí, Python. Directamente, o sea, yo no, no soy no no sé programar en C, por ejemplo, y la mayoría de las cosas las hemos empezado a utilizar con esto. Por eso que es el tema este de que es un código sencillo y que nos permite hacer esto muy flexible. Es decir, sin tener grandes conocimientos, sin saber programar, genial. Puedes meterte, adaptar tus cositas y hacer que funcione. ¿Sabes? Todo está hecho de, siguiendo esta metodología de intentar hacer lo más sencillo posible para que sea lo suficientemente bueno como para generar todo de forma automática, pero lo suficientemente flexible para meterle mano por todos lados. Muy bien. Y gracias Erika por recomendar el package de Modelical que res le resuelve muchos problemas. Adrián Peláez nos dice también que existe un add para alinear tags. Pues mira, interesante. Y eh, Diana, Diana Milor nos pregunta si después de correr la definición me doy cuenta que necesito agregar un sheet, un nuevo plano, ¿no? En la secuencia de numeración, tendría que usar otra definición para renombrar mis láminas. Luis, esto... Sí, esto, lo bueno que tiene, ¿vale? Aunque suene, o sea, esto suena extraño, ¿vale? En el caso de que fuese uno solo, por ejemplo, pues sí que puedes directamente renombrar y ya está. En el caso de que detectes que hay bastantes errores, lo que puedes hacer directamente es fundirte todos los planos. No nos cuesta nada volver a generarlos. ¿vale? Las vistas, sí es más complejo, porque si anotamos, si acotamos, pues todo eso al final hay que recuperarlo. Pero si nosotros ya tenemos esa información de las vistas, y esas vistas están bien, nosotros podemos fundirnos los planos, actualizar la tabla, regenerar esos planos y recolocar esas vistas. En cuestión de minutos, ¿sabes? A veces es más sencillo volver atrás, generar bien las cosas y volver a crearlo, sobre todo cuando se utiliza este tipo de metodologías de creación de planos automáticas, que ponerte a restaurar porque siempre puedes dejarte algo, siempre puede ser que haya algo que no, que no funcione bien o que no hayas tenido en cuenta. Muy bien. Eh, para aquellos que hayan tenido problemas de audio, eh, bueno, decirles que mañana eh, intentaremos colgar este webinar en, en nuestra página web. Podréis acceder a, eh, a ella a través de pues, eh, la pestaña en conocimiento, en webinars. Eh, y bueno, si no, también pues, intentaremos mandaros el enlace por, por email. Mira, eh, Mania nos habla del plugin Rushforth, que va muy bien para etiquetar. Pues mira, cosas que sacamos también de aquí. Imagino que luego cada uno tendrá sus, sus plugins y add-ins para, para hacer el etiquetado que es una ardua tarea para la, la fase de documentación. Nosotros en este webinar hemos querido incidir sobre la fase de creación de vistas y planos y la colocación de estas vistas en los planos para que nos ahorre tiempo, para tener más tiempo para etiquetar y dimensionar, pero sobre todo para realizar un control de esa documentación, que insistimos que es importante. Um, Santiago... Dice que ordena diversas ideas y procesos que cada cual tenemos. Pues bueno, eh, nos alegramos. Este, como decimos, es nuestra metodología. Eh, Dynamo es una herramienta muy potente que permite pues que cada uno use su propia metodología. ¿no? Nosotros, a lo largo de la experiencia, pues la hemos ido acotando desde pues, 15 rutinas de Dynamo a... ¿no? a, a cuatro o cinco que usamos en este en este orden, ¿no? De tal manera que al final se define un proceso, una metodología. Eh, esperamos que, bueno, pues que, que esto sirva para ordenar vuestros procesos de, de generación de documentación también. Um, ¿Qué más? Uh, Vidal Montero dice que me llevo un par de ideas, gracias. Bueno, eh, nos alegramos. Si quieres compartir con nosotros qué par de ideas te han parecido más interesantes para si pues, las potenciamos en otros webinars futuros, pues estaremos también encantados. Y sí, Rubén, Cuena, eh, eh, la próxima vez, si podéis entrar directamente de la app de, de Adobe Connect, esperemos que no, que no tengáis problemas. Voy a mirar arriba a ver si hay alguna otra pregunta. Sí. Para aquellos que han llegado tarde, bueno, perdón, hemos, hemos empezado con un par de herramientas de creación de vistas. El primero, el View Creator de la empresa Optimizer Tools, que crea vistas automáticamente a partir de, de vistas de trabajo. Y hemos hablado también del package de Dynamo, de Modelical, donde hay unos nodos para creación de vistas automáticas. Y seguidamente hemos pasado a herramientas de creación de planos con el SheetGen de DI Roots y con las herramientas de Dynamo y que, que nos ha demostrado Luis. Mm. Um... Luis, eh... para José, dice... sí, ¿la has leído? Sí, eh, José lo que nos pregunta es una pregunta parecida a la que nos han hecho antes de, eh, yo ya tengo todo montado, cojo mis vistas, las acoto, les pongo los tags y me doy cuenta de que los planos en los que van esas vistas están mal. Pues, como le comentaba antes a, a la otra compañera, no hay ningún problema, o sea, lo que es importante es no eliminar las vistas, que son las que contienen toda esa información, pero nosotros podemos coger, eliminar los planos, volver a crear los planos y colocar las mismas vistas que ya tenemos modificadas, tagueadas y con todas las cotas en esos planos nuevos. Hay que entender que son elementos distintos, entonces el hecho de eliminar los planos no va a hacer que se eliminen las vistas, simplemente esas vistas se van a quedar sin plano asociado. Entonces nosotros generamos otro plano y de la misma forma que hemos hecho antes le decimos que esa vista va en ese plano y ya está, fácil y sencillo. Luego decía Vidal Montero que el rango de actuación, ella utiliza un Dynamo para duplicar los sheets con las vistas. Pues con, esto, con esta metodología, según más la utilizamos, más nos damos cuenta de que tiene cosillas muy chulas. Porque por ejemplo, el hecho de tener las vistas y los planos colocados en el mismo sitio, en plan que al final está a golpe de pestaña encontrar dónde están detallados unos y dónde están detallados otros, si simplemente nosotros cogemos y de la propia, en el sheet de vistas, en la pestaña de vistas, generamos duplicados de unas vistas que ya hemos creado, generamos un duplicado del plano y metemos esas vistas en esos planos, si tenemos la misma plantilla, va a ser exactamente igual que duplicar un plano. Entonces, podemos hacer duplicados de planos a la vez que creamos los propios planos. Vale. Eh, Adrián Peláez nos habla de que con PyRevit y KiwiCodes podemos generar views sheet Supongo que vistas y planos, ¿no? Y duplicar de un modelo a otro y entre modelos. Pues eh, nos lo apuntamos, muy interesante. Evidentemente, PyRevit es, es una herramienta muy potente, ¿no? Eh, y KiwiCodes, eh, yo no la conozco personalmente, no sé si tú, Luis, ¿tú la eh, pues la exploraremos. Algo que también sacamos nosotros de estos webinars. <ríe> ah, no, KiwiCodes no, perdón. <ríe> Kiwi Tools, vale, muy bien. Pues gracias porque podíamos estar buscando, yo me lo apunto, Kiwi Tools. Vale, bueno, con esto eh, pasamos de las 7. Eh, nuestra idea era condensar todo el contenido en una hora, creo que hemos, lo, lo hemos logrado. Y bueno, pasamos unos minutos de las 7 para responder estas preguntas. Gracias, a Adrián, por el, por el enlace y para el resto de oyentes. Lo tenéis aquí en el chat si queréis descubrir esta herramienta. Nosotros la investigaremos por nuestra parte, evidentemente. Y vamos a ir despidiéndonos. Lo dicho, en pantalla tenéis nuestros emails. Eh, cualquier duda, comentario simplemente si queréis hablar con nosotros pues aquí estamos disponibles y estamos encantados de haber compartido este tiempo con vosotros esperamos que hayan sido útiles todas estas herramientas Luis, si les quieres añadir algo Muchas gracias a todos por estar aquí por perder vuestro tiempo viéndonos y espero que, nos haya que os haya enriquecido lo mismo que a nosotros con todos este estos tips que nos dais de nuevas herramientas que esperemos probar Mejorar y volver a contároslo después. Muy bien, pues muchas gracias a todos y esperamos veros en futuros webinars en Modelical. Un muchas saludo gracias. y buenas tardes.